Y voy a preparar rápidamente porque estoy en que la hace me dieron pocos minutos. y mora de hambre? Eh, voy a hacer la harina de avena y vamos a hacer como un tipo porridge, creo que se dice, sí porridge, porridge. Bueno, es de avena y es como una no es papilla, pero es como no sé algo delicioso de avena. Voy a licuar un poco de avenita y creo que le voy a agregar plátano que es horrible porque en la mañana me me cae pesado el plátano a mi estómago entonces tal vez mmm, creo que voy a mejor utilizar manzana pero si tú tienes plátano go ahead porque yo tengo demasiados pero mi pancita no sé cómo reaccione así que voy a rápido realizar esto y ahorita les enseño todo Voy a agregar bebida vegetal. Obviamente, en este canal comemos intuitivamente y no existen las porciones. Yo ya tengo un background de nutrición y, obviamente, como que mi ojímetro sabe un poco, pero yo estoy tratando de combatir la póliza de la alimentación, que es uno de los principios de la alimentación intuitiva. Entonces, yo simplemente agrego y listo. También creo que es importante irse conociendo de qué cantidades uno utiliza. Eh, y precisamente conectar con tus señales Tanto de hambre, saciedad Y en cuanto a eso Pues tú saber con cuánto te guías y cuánto no O cuánto ya te sientes bien, satisfecho Entonces aquí nada más puse a hervir un poquito de leche Precisamente, bueno, bebida vegetal Precisamente para ahorita agregar la harina Y que se hidrate, pero no quede como súper aguada Sino quede como un pudín que okay, ahora solo le voy a agregar media manzana a mi licuadora Aquí hice la harina de avena, pero ya la hacía en un recipiente y dejé esta porción. Voy a agregar esta media manzana, solo para que se haga puré. Y también le voy a agregar un poco de harina de soya. Y le voy a agregar, pues para espesar, ¿no? Y también voy a agregar unas dos cucharaditas de proteína sabor como a cacao. Bueno, más bien a moca. Pero para dar consistencia y más sabor delicioso, entonces se va a ser mi desayuno. Si tú no tienes proteína vegetal, puedes ponerle más harina de avena y simplemente utilizar plátano, harina y cacao porque le voy a agregar chocolatito extra. Se va a hacer el pudín porque si tampoco tienes harina de soya, pues no te preocupes, solo ponle más harina de avena, la fruta, que puede ser manzana, plátano, precisamente para como que se haga purecito. Ahorita le voy a poner el cacao. Estoy haciendo esto mega rápido porque estoy en interesada, pero quiero a enseñarle mis desayunos. A veces desayuno muy básico, pero por las prisas. Pero la verdad es que sí me gusta cocinar porque y más en las mañanas porque es mi parte preferida. Mi tiempo de comida favorita. No sé cómo decirlo, pero bueno. Y pues ya lo abrí aquí en esta ollita. Y solo vamos a uh, dejar que se cocine un poco para que quede como una pastita y espero que no se quede. solo no puse el aceite. Y así quedó nuestro desayuno. Ya se los puse aquí en el plato para que no se viera feo, pero también le puse plátano por ustedes. Entonces se ve lindo así. Es una como tacita grande. Y tiene pues la avenita, le puse crema de cacahuate casera, que si quieren la receta vayan a mi TikTok. Le puse semillas hemp, plátano. Este y listo. <risa> Thank mm -hmm. you. Hello, buenos días. El día de hoy voy a hacer otros hotcakes o un waffle. No estoy pretty sure. Voy a intentar a ver si hago el waffle, porque la otra vez que les estaba haciendo uno no me salió. O sea, siempre me salen, pero ya tenía tiempo que no hacía. Y cuando sí este proteína en polvo, siento que tengo que ser más cuidadosa porque ya no se quema. Entonces es más sensible. Pero ahorita les hago hot cakes o waffle, pero va a ser de sabor shy. Entonces ahorita les voy a enseñar los ingredientes. Ok, aquí ya tenemos proteína en polvo. Y si no tienes proteína en polvo, pues pones un poco más de avena agregamos un poquito de azúcar de coco o la que tú tengas y aquí yo le estoy poniendo este polvo que es como mezcla de especias sabor chai agregamos avena un poquito de bebida vegetal y ya solamente mezclamos súper bien y lo llevamos al agua fría Buenos días, hoy vamos a hacer otro desayuno, la verdad no sabía, sí sabía desayunar, pero luego cuando veo la hora y veo Pinterest y es como de, ya tengo mucha hambre. Además sumándole que tengo que checar bien qué desayunar para que no le caiga pesado a mi estómago, es muy raro, pero bueno, el punto es que además se me ocurrió hacer otra manera de avena. Entonces voy a licuar un pedazo de manzana que tenía aquí. Le voy a echar un poco de proteína en polvo, tú si quieres puedes evitar ese paso. Y le voy a agregar leche de soya. Y se va a crear como un purecito. decidimos hacernos un huevo de tofu y así están quedando. Creo que sí es un buen trabajo. Si los ves rápido, sí crees que son huevos de tofu. Digo, ¿sí crees que son huevos. Entonces en los dos panes, los para ponerle huevo y al otro creo que voy a poner el crema de cacahuete. By the way, tengo que hacer crema de cacahuete, pero bueno. Y me voy a hacer un café. Eso este es de Bueno, le voy a poner aguacate ahorita. bien. ahorita les enseño no, no desesperen. Bueno, y así quedó el desayuno. Pan tostado, bueno, dos panes tostados con aguacate y huevo de tofu. Ya sé que algunos pueden decir, ay, pues si no es animal, pues no es huevo. Pero bueno, es um, tofu tipo huevo. Tofu um, imitación huevo. Y un pan con crema de cacahuate, con almendras creo. Y un poco de semilla hemp. Aquí lo tenemos. Y, pues, buen apetito